Tened en cuenta que buscar trabajo en sí es un empleo, o sea, el, o sea, el idioma castellano es lo peor. Eh, fijaos que decimos que está, cuando una persona no está trabajando, ¿dónde está? Está en el paro, ¿no? Es como, bah, parado, no hace nada, ¿no? Que eso en inglés no, ni, ni existe esa opción. Eh, pero lo vemos así, como que estás parado. No, tío, no está, estás en búsqueda activa de empleo, no estás parado, es justo lo contrario. Pero tú mismo tienes que darte cuenta de que tú estás buscando eso, o sea, que es una cosa activa y que es tiempo Necesitas mucho tiempo para hacer eso. Idealmente, esto ya se, se aplica si has terminado tu proyecto, tu tesis, tu doctorado, lo que sea, y ya estás empezando a buscar una cosa diferente, pues le dedicarás X horas. Pero esas X horas serán un trabajo. Si estás en una fase simplemente de informarte, de conocer cosas, no sé qué, es lo mismo. Eso es importante, o sea, dedícate X tiempo, aunque sea 10 minutos a la semana, lo que sea, pero ten en cuenta que esa parte es importante. No hagas las cosas al tuntún. Organízate un poquito la agenda si de verdad piensas que esa parte es importante. Pero es que esa parte... Tener empleabilidad es importante, sí o sí. Si tú sabes lo que eres, lo que tienes, pero estás en esa fase de empezar a descubrir qué, en qué te quieres transformar, cuanto antes llegues a esa conclusión, antes empiezas a tomar medidas. Porque esas medidas pueden ser desde mandarme el currículum a ver cuál cae hasta... ...me he dado cuenta de que tengo que hacer un máster... ...hasta me he dado cuenta de que quiero ser... ...data scientist y no programo... ...y tengo que aprender a programar... ...por mi cuenta en casa, a ratos... ...cada trabajo requiere una cosa diferente... ...y cada persona tiene una, una formación diferente... ...con lo cual, solo hace falta ajustar... ...las competencias y la experiencia previa de esa persona... ...a través de formación, a través de experiencia previa... ...de internships, de lo que sea a lo que quieras buscar, pero tienes que encontrar lo que quieres buscar, porque si no, es perder el tiempo. Muchas veces, cuando tú estás buscando un trabajo, lo que decíamos, no te vas al explorador. Hay veces que en LinkedIn mismo, o en Twitter, un tío va y pone, estamos buscando a alguien no sé qué, y no lo pone en la sección de, de búsqueda de trabajo, lo pone como post. ¿Ves tú ese post o no? Pues solo lo ves si tienes a esa persona de contacto. Si no, no lo ves. Y a lo mejor, si te vas a la sección de buscador de empleo, no encuentras ese empleo. O sea que no es ninguna tontería el tema de tener cuantos más contactos mejor, contactos de calidad, o sea, contactos que puedan aportarte algo, no, no al tuntún.